La Policía Nacional apresó este viernes a José Alberto Brito, de 26 años de edad, residente en el sector San Martín, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Acusado de herir a Andrés Paulino, Starling Agustín, el detenido al ser apresado niega las imputaciones en su contra. Lo dio un capo, entonces yo no sé de eso, de que ¿qué gente, ¿dónde están los querellantes? Si yo siempre me mantuve en la calle, tengo 27 años en Macorís, sin salir de Macorís. Entonces no es verdad es que, que si yo había tenido estos heridos me habían estado buscando o no. Yo tengo 27 años sin salir de Macorís, nunca había tenido un problema primera vez con la mujer. ¿O el nombre tuyo. José todo Brito. ¿A qué tú te dedicas? José? Yo soy travero, 27, eh, tengo más de 20 y pico, desde que tengo un razón trabajando gallo. He trabajado durante... Según informe también hirió a su expareja sentimental, Ruth Lorenzo. Al momento de su detención portaba una pistola sin ningún tipo de documentos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.